la gente hoy lo voy a presentar el Keep Inventory que es para que los jugadores no pierdan los elementos eh, al morir y no solamente eso sino que también te da la oportunidad de que los jugadores no pierdan también la experiencia eso es muy bueno para otros rangos o también para el VIP como ustedes lo deseen así que voy a dar una pequeña configuración de dónde hay que ponerlo en el grupo manager que también es similar al Permission ex y cómo hacer para colocarlo en el permission look o look permis como ustedes quieran ¿Sí? empecemos bueno estamos acá en el look pers recuerden que dentro del servidor para abrir esta pestaña eh, de web tenemos que estar con el dentro del juego y colocar el comando lp editor una vez que se da esto te va a dar un link donde vas a entrar y te va a aparecer esto las categorías de los grupos lo vamos a tener en la parte de siempre que es en la parte izquierda y vamos a ir al grupo que nosotros deseamos para que tenga este permiso la ventaja que tiene el LookPers es que no necesitamos buscar eh, el, el permiso acá y copiarlo y pegarlo, pero si uno lo quiere lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el LookPers te lee todos los, todos los comandos que están en el, servid el servidor de todos los plugins y lo que hace es que solamente ya te aparezca, como ven, una lista de todos los comandos que vas a tener. Eh, con los permisos para que eh, lo puedas manipular mucho más fácil, entonces si el, el plugin se llama Keep, vamos a poner Keep y te va a saltar los permisos del Keep. sencillamente vamos a tener estos dos que son los, los que más nos importa. si nosotros queremos que el jugador VIP no tengan eh, no pierdan los elementos dentro de, de los PvPs y dentro del mundo básicamente le vamos a dar este permiso y vamos a colocar en la parte de acá que dice add ¿sí? una vez que esto lo, lo colocan lo pueden poner como false lo pueden poner como true, le pueden colocar algún tipo determinado que, se le, que, se, que se, no lo puedan usar más. Y si ustedes quieren que no pierdan la experiencia, es este permiso que ven acá. ¿sí? Hacen lo mismo. Lo que van a hacer es eh, poner add y les va a saltar en esta parte. Y también, como digo, pueden colocar el, tiemp el tiempo que determinado que ustedes quieren o la fecha determinada que ustedes quieren que lo usen. ¿Sí? Eso es muy sencillo y muy básico. Ahora pasamos al grupo manager para configurarlo. A diferencia del lookpers el grupo manager tenés que ir hasta la carpeta eh, plugins dentro de la carpeta plugin vamos a buscar el permiso X o el grupo manager o el, o el b essential no sé qué bueno tenés muchas alternativas obviamente de plugins donde poder hacer los rangos lo que tenemos que hacer es buscar la categoría de bips yo por, por lo que ven yo tengo un montón de kits pero el rango específico que nosotros queremos eh, me imagino que es el VIP eh, van a tener eh, una lista de los permisos en esta parte lo único que tenemos que hacer es que, eh, copiar y pegar de la página que había mostrado en la primera y vamos a tener que dejar esta sangría que estoy mostrando acá en color esto lo mostré acá en color para que ustedes lo identifiquen sí o sí tienen que dejar ese espacio con ese menos y un espacio chiquitito para poder colocar este permiso ¿sí? este permiso lo que hace y lo voy a poner acá, siempre mi consejo es que siempre coloquen eh, un signo, eh, que, que, que coloquen al lado eh, ¿De qué es ese permiso? Porque nosotros va a haber un momento en nuestra vida, <ríe> en, nuestra, en nuestra vida de, de, de Minecraft, del de dueño del servidor, que no vamos a olvidar de qué era ese permiso. Entonces, siempre aconsejo yo que ustedes no solo coloquen el permiso, sino que también coloquen de qué se trata. Por ejemplo, este es para que el jugador no pierda sus ítems al moreno. Luego, si ustedes quieren agregar el de la experiencia, básicamente hacemos lo mismo y lo que tenemos que hacer es copiar el tema de la experiencia. Tenemos que dejar, obviamente, este espacio respetando, lo pueden copiar y pegar desde un permiso, de otro permiso y ya les va a funcionar. Recuerden que sí o sí tienen que hacer esos espacios porque si no, lo que pasa es que todos los permisos se te van a borrar y tienes que hacer todo de vuelta. Eh, luego van a colocar, por ejemplo, no, pierde, no pierden experiencia al molde. sí Siempre hay que hacerlo de esta manera. Así que nada, espero... Otra cosa, otra cosa. Esto es para, bueno, Grupo Manager en general. Ustedes ya saben. Pero... El grupo manager tiene también, y lo voy a mostrar acá a ver si lo puedo mostrar, eh, tiene también otro sistema, por eso a mí me gusta mucho el grupo manager, eh, que son individuales. <coughs> ¿Eso que quiero decir? Yo puedo darle un rango, un permiso solamente a un solo jugador si lo deseo. Entonces, si por ejemplo yo este permiso lo tengo este plugin lo tengo, pero los, VIP no los no el VIP no existe. Por ejemplo, hay servidores que, que no existe el VIP, que los permisos se pagan eh, a través, por ejemplo, de 20 pesos tenés este cambio de nick. Por 30 pesos tenés este el free, el, el, el permiso de Fly, Por 5 pesos tenés, bueno, así, ¿no? Bueno, puedes agregarlo. Obviamente el grupo manager te va a ayudar en la parte de user.gml recuerden que esto es para la gente que tiene el grupo manager vamos a ir a esta parte donde dice eh, del mundo del Word, vamos a hacer el Word, por ejemplo survival vas a encontrar dos, dos archivos.gml que uno es eh, los permission y otro es que dice user.gml en ese caso lo que vamos a hacer es buscar los eh, los jugadores que por ejemplo el jugador fulano te, te pagó el, este permiso y entonces por ejemplo lo vamos a buscar acá y como ven por ejemplo Tobías Tobías es grande es, es, grup es del grupo guerrero y acá están los permisos ¿Qué hacemos? Básicamente lo que tenemos que hacer es borrar esto. Esto no lo sabía, seguro mucha, muchas personas capaz que no lo sabían. Pero podemos hacer esta excepción y copiar y pegar acá. Obviamente ahí. ¿sí? Eh, vamos a, al permiso, colocamos acá y lo pegamos. Eso es todo. Entonces solamente ese jugador va a poder tener el privilegio de en este caso, que es el permiso de no perder la experiencia. ¿Sí? así se puede hacer. El grupo manager a mí me gusta demasiado y vamos a ver un tuto sobre, ya se viene muy pronto. Un tuto va a ser complicado, va a haber, capaz no que como el esencial que va a ser dos o tres vídeos porque realmente tiene muchas cosas el grupo manager y, y estaría bueno explicarlo bien. En fin, bueno, acá está, hasta acá llegamos. Espero que te haya gustado y, no, y eso es todo. Ahora sí, otra cosa. Te voy a dar un pequeño consejo sobre la parte positiva y negativa de este plugin. Si tu servidor es básicamente, bueno, te vas a ocupar del VIP, que el VIP no pierda las cosas, ¡Wow! Bueno, pero la realidad es la siguiente. Si un VIP no pierde sus cosas al morir, la parte negativa en tu servidor es que le está sacando la oportunidad a los jugadores que no pueden tener el privilegio de pagarse el VIP a que ese kit que tiene solamente los VIP eh, no lo puedan obtener nunca esa es la realidad entonces esa es la parte negativa ¿sí? de este plugin pero eh, si estás buscando algo más como un hacho para decirte de una manera eh, te recomiendo el SoundBow el SoundBow si sí, Puede darle una, un propietario a un solo ítem, a una sola persona. Y lo pueden levantar, tirar, eh, depende. Si está el nombre de fulano, nadie lo puede volatar. Pero el inventario se le va a poder caer automáticamente como quieras. Si te gusta esa idea, mostre, eh, comenta este video y voy a subir un video sobre el es wow. Desde ya, hasta luego. Bye bye.